Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, realmente yo estoy muy atareado, estoy muy... no sé cómo decirlo, no sé, tengo muchas ganas de moverme. Básicamente porque esto lo estoy grabando a las 10 y 20, ya se está haciendo tarde, este de la noche, el 31 de diciembre. Y es para un video para decirle que muchísimas gracias por estar del otro lado todo este año. Espero que pueda contar con todos ustedes para el futuro, para el 2023. Espero estar a la altura de todo lo que demanda tener suscriptores. Porque sí, decir que tener 1300 suscriptores es algo que es bastante... Ya bastante para lo que yo pensaba básicamente, así que obviamente voy a seguir haciendo covers, perdón Voy a seguir haciendo videorrachones, perdón Voy a seguir haciendo gameplays del sifi y del SIFAS, perdón <risa> este, Voy a tratar de hacer más curiosidades, obviamente este, Hacer videos con ustedes, hacer videos con suscriptores Espero con muchas ganas eh, tener una idea fija para que ustedes puedan participar y realmente fue un año bastante espectacular, ya que en, en todo, en todo, en lo personal, en lo del canal, en todo, en todo. Básicamente, los directos que ustedes se pasaban, no me morí de un coma etílico, o sea, no entré un, un coma etílico y no me morí por alcohol. Todavía. este Hoy va a haber directo, o sea, sería mañana, el primer directo del año, tomando. Vamos a morir. Este, también... Eh, no sé, bueno, tenemos Superstar, tuvimos Nishigasaki, tuvimos 94, más o menos, 94 canciones nuevas de todos los live, incluido un nuevo proyecto que es los VTubers que van a salir enseguida. Que ahora está harina de hecho. Este. Una obra te, teatral. Que no sé cómo pronunciar. Ahí está. Este. Tuvimos varios covers. Realmente. Este. Varias reacciones, como ya había dicho. El solo con ser álbum. La verdad es que para el año que viene ya va, va, va a haber un third. Voy a practicar bastante. Además de que ya está confirmado que voy a ser Nishigasaki. Eh, Toki Makey Runners. Porque es una promesa que yo me hice. Que yo hice directamente. Por si Argentina pasaba a la. A los cuartos, a los octavos de final O sea, pasada a la fase de grupos este Voy a hacer un mini álbum con cuatro Canciones, uno de cada De cada generación, News, Aqua aquí Hiriera, por haber eh, Triunfado, por haber levantado La Copa del Mundo, que realmente Eso es algo muy Yo me pongo, me puse muy contento, demasiado Contento, fue una celebración absoluta Argentina ganó este, una finalísima, ganó la Copa del Mundo Messi levantó la Copa del Mundo Boca salió campeón también del torneo local Ahora tenemos que jugar contra Racing El torneo de campeones, trofeo de campeones No sé cómo es el tema este, No estoy muy seguro de cómo se llama exactamente Este seguir con la ilusión de ganar la séptima de Libertadores, seguir apostando a que Messi va a poder seguir eh, en la selección, que con él, que con Di María, con todo lo que están ahí, este, obviamente en eso me puse muy muy contento porque ustedes saben que yo soy futbolero, soy eh, Lobliver, soy muy birrero Aguante la birra, mucha birra tomé este año En el trabajo no me fue muy bien Sino que trabajé en prácticamente medio año El otro año no <ríe> O sea, medio año trabajé, medio año no trabajé Este... No sé cómo decirlo O sea, trabajé en Carrefour, trabajé en un bazar Trabajé en otro bazar, en un call center No me fue bien en ni ninguno, no quedé Y vamos a seguir intentando el año que viene Para seguir trayendo unboxings Que ahí está, está... Dina, que está tapado justamente por un Jack Daniels y un desodorante Está el dibujo que me hizo Chris, que allá también está el del solo ser álbum Este... Como... bueno, la promesa, como ya había dicho, es un álbum completo Ojo, es un álbum con cuatro canciones completas de, la, de Love Live Seguramente sean, o sea, no sé, Ayster o o capaz que elija The Muse, por ejemplo, y así Una de cada una y perfecto Agradecerles realmente por todo el cariño que me dan Sigamos adelante, este, mañana, bueno, hoy, bueno, mañana, si sí, mañana primero sale el, el, el video de las series que voy a ver. Aguante Argentina, aguante Love Live, aguante Boca, aguante Dormir la Siesta. su Kusejin, yo solo no. que iré. guapos. Espero que tengan un feliz 2023, un feliz inicio, desarrollo y final de 2023. Por si no, nos vemos. Oh my gosh.